De todo esto que hemos estado hablando, lo que sacamos es que cuando me comunico no solo lo hago con las palabras. Tengo que tener en cuenta los tics, la brusquedad de los movimientos, lo que estábamos comentando de los brazos. El tema de la mirada. La ropa. ¿Qué pensáis de eso? ¿Creéis que el hábito hace a monje? Como os decía, esto era más que nada para que lo pensáramos. ¿eh? Yo creo que sí que tener un poco de cuidado, de... pero por ejemplo... O sea, en plan, ir bien peinado, no ir con las legañas, o sea, cosas básicas. Ir bien peinado puede ser hacerte tu cresta a la mar de bien, ¿eh? O sea, pero quiere decir ir, pues eso, limpio, bien peinado y con lo que lleves, pero bien. Mi actitud también se transmite en el discurso. Esto es importante, no es lo mismo intervenir que interrumpir. Eso lo tenemos que tener en cuenta. Puede haber una persona... Que intervenga mucho, pero si interviene sin orden, lo que está haciendo es interrumpir. Lo digo por el, sobre todo por el tema de los debates. Que no os penséis que porque habléis mucho es mejor, porque a lo mejor hablar mucho lo que está haciendo es molestar, más que otra cosa, romper la dinámica. ¿Vale? Y por último, que esto era lo que os comentaba antes sobre los mensajes que me llegan de la gente a la que estoy hablando. En plan, uf, vaya cara de dormidos, o esto parece que les interesa, porque en la cara se nota. Y además desde aquí hay una visión estupenda y perfecta, que os recomiendo que alguna vez pongáis aquí, pero claro, cuando haya gente.